Muy buenas Vengadores, bienvenidos a Toxic Game Channel Yo soy ToxGamer Y vamos a parar ya el bullying y el acoso Que recibe Jocelyn Metler, Que es desarrolladora En efectos virtuales En los efectos visuales Bien, eh, la que está jugando Es ella por cierto, ella tiene un canal Hace bastantes gameplays, por cierto Me gusta mucho como los hace Y tal, bueno esta es la escena Que no quiero Que nunca se os olvide y fijaos en la cara que pone ella bien, ahora pregunto yo ¿de verdad estáis viendo que esté disfrutando el, el, lo que han hecho con su cara? porque al fin y al cabo ella lo único que le da es la cara a Abby se lleva casi las manos a la cabeza intenta mirar para otro lado la escena es muy cruel y muy fuerte evidentemente ahí matan a Joel muy muy al principio de, del juego y aparte de las peores De los peores modos porque encima de todo Al personaje, Abby Lo salva Joel O sea, peor no podía ser Y fijaos cómo se le está retorciendo Las cejas cómo no le está gustando nada Lo que va a hacer Porque sabe lo que va a hacer O intuye lo que va a hacer Bueno, quizás no lo intuía tanto Se ve que no lo intuía tanto Esto se ve que no lo intuía tanto Pero bueno Ahora estaréis orgullosos todos los Sonyers porque sois la peor comunidad de videojuegos dentro de la peor consola de videojuegos y de los peores videojuegos ha visto y por haber. la cerda. y la puerca. Sony la que coge a una diseñadora de efectos virtuales y le pide la cara para esto. Y luego el hate te lo comes tú. ...pero el hate no viene por parte de, X, de gente de Xbox... ...eso es lo que tratan de decir hobby consolas 3D juegos y todo esto... Basura, de mentirosos... ...que lo único que hacen en el mundo de los videojuegos... ...es engañar a la gente... ...esto es muy triste, esto es muy triste porque... ...realmente ella sí está padeciendo un acoso por parte de la comunidad de Sony... ...y lo vamos a ver, vamos a ver... ...vamos a ver algunas cosas porque ella en Twitter... También da y dice, oye, me está pasando esto. Todavía sigue, estamos ya en el 2023 y todavía siguen mandándome insultos eh, de que si te voy a matar y tal. Sigamos con el tema. En cualquier caso, y para terminar, los más fanáticos de The Last of you y de Sony sobre todo, son los encargados en este insulto cada día. Fijaos, en su Twitter, en sus fotos, en sus... ...en sus formas, como mira... Eh, ...alguien me puede decir que tiene maldad que haya hecho algo malo... ...aparte de un mal videojuego... ...váyanse a la mierda... ...todos, todos los zoniers... ...todos enteros. ...espero que caigan en el olvido... ...como la triste modredumbre que son ...y espero también y deseo... ...no solamente que vaya bien lo de Activision... Sony, estás muerta, estás muerta en vida ya ni siquiera se habla de los capítulos de la serie de HBO y por eso habéis tenido que sacar este tema de, de que todavía a día de hoy, fijaos, eh, desde el 2022 perdón, 2020 2020 creo que fue, cuando salió el juego, hasta hoy, todavía esta muchacha está recibiendo insultos si os fijáis en fotos de ella, que ha hecho hasta vídeos con Dina, en donde se ríe de, de... Y si os fijáis en el principio del vídeo este, os dais cuenta de que ella no tiene decisión sobre cómo va a ser su personaje. Yo creo que ningún actor lo hace. Pero es que ella no es actriz. Ella es desarrolladora de videojuegos. Utilizaron su imagen. Por cierto, es guapísima. Nada que ver con Clavi. Pero que hayan destruido los Woks. Tu puto juego de mierda. Para tu puta consola de mierda. Y que encima tú nos intentes vender esa mierda como lo mejor del mundo. Y que todavía es incluso hasta nominable en un evento en el do, en pleno 2023, 10 años después de que se saliera la primera vez. O sea, de, estábamos hablando de cuando intentaron meter en el, eh, el juego de, de la Soju 1, este 1 este 2022, perdón. Eh, no sé qué es lo que pensaréis ustedes, a mí me parece una ricura de persona, es una muchacha muy divertida, además eh, visitar su canal, yo la figo de hecho, me gusta cómo hace sus gameplays y sus cositas y, y la verdad es todo risas, todo diversión salvo cuando como veis salen este tipo de, de energúmenos de Sony porque son de Sony no son de no, no son de nadie que se haya enfadado de Xbox y vaya no, no no no ha sido ha sido gente de Sony punto es que a la prensa mentirosa como hobby consolas o 13 juegos prefiere decir no, los haters no, no, los, los haters pero de, de Sony porque ese juego no está en Microsoft así que o sea, no metas a todos en el mismo saco ¿Eh? esto también pasa mucho con, con actores en series en tal en películas ahora también en videojuegos cuando alguien hace un papel muy muy bien como por ejemplo eh, el rey eh, o iba a decir el rey Joffrey eh, pero sí es una buena el, el rey Joffrey el actor sufriendo bullying ¿por qué? porque había hecho un gran papel de actor, pero es que esta muchacha no ha hecho nada, solo prestar su cara la voz no es suya, el cuerpo desde luego no es suyo, porque su cuerpo es eh, basura walk, basura de natalios, que ahora van por ahí repartiendo carnet de quien es inclusivo y quién no, irse a la mierda que vais, a ir, ...que vais a salir escaldados todos... ...porque todos pecáis de la misma mierda... ...es que, o sea, lo que sí que es verdad... ...pero que esto viene de la gente que ha jugado al juego... ...y que está profundamente... Mal. ...cuando se han dado cuenta de que, de que era realidad... ...de que era verdad todo lo que decían del videojuego... ...pues han empezado a soltar mierda... ...¿por qué soltamos mierda ahora otra vez? Pues ...porque está la serie que no hay nada que la levante para arriba... ...o sea, una serie que ha nacido muerta... ...dos capítulos que yo entendía que habían hecho perfecto... ...que lo habían hecho muy bien... llegan el tercero... ...homosexualidad forzosa... Un una chorrada de, de, de, que, que además ni existe en el videojuego no es que vamos a tomaros de esto bueno pues ahí os vais a comer los mocos con Netflix con HBO y todo lo que sea esto es para hacérselo pensar a la hora de si te quieres estar en HBO Netflix o tal o sea, yo no no me quedaría en una en, en una de estas todo un año porque todo un año es imposible de que te den las mejores películas ni las mejores series ni nada pero tanto de Netflix de HBO de Disney Plus o sea, no no sencillamente es que no y Netflix y HBO están junto con Warner con Warner no sé, pero desde luego con Disney haciendo esta basura para los niñes, que son una minoría a exterminar, minoría a exterminar yo no me ando con tonterías en este, en este, en este canal digo lo que me sale de los huevos y seguiré haciéndolo, así que... Vamos a dejarnos de tontería y disfrutar a una muchacha simplemente por el hecho de haberle prestado la imagen de su rostro a un muñeco. Como si eso cambiara lo que el muñeco hace o deja de hacer que ha sido programado por por otros y no por ella. ¿eh? Entonces, malditas ratas de mierda, dejad a la chica en paz. A mí, desde luego, me cae bien. Os espero en el próximo programa de Toxic Game Channel.